la próxima semana en cada uno de ellos. El primero fue, ¿Y ahora qué? Claves para superar una ruptura. Pero antes de nada, vamos a saludarlo y vamos a darle la bienvenida. Juan, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de nuevo de tenerte con nosotros aquí en Radio Futuro. Pues yo también, un placer de nuevo volver a estar con, con todos ustedes y, y bueno, nada, eh, mandar un saludo a todos los oyentes de paradas y de todo el mundo que nos esté escuchando. En primer lugar, Juan, preséntate un poquito, que recordemos quién eres. Pues mira, como bien has dicho, eh, soy escritor, empecé <tose> en el año 2012 escribiendo el primer libro, que es el que vamos a comentar hoy, que se titula ¿Y ahora qué? Claves para superar una ruptura, eh, editado con Círculo Rojo, mis tres libros. Y bueno, también soy fotógrafo, me dedico también a tema de fotografía, fotografía paisajística más que nada. Eh, y bueno, pues, más que nada son esos dos mis trabajos Aparte de que tengo otro trabajo más digamos más eh, normal, más de diario sí. Pero estos son mis dos, eh, digamos, mis dos trabajos y, y mis dos herramientas diarias ¿no? uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar a analizar este libro ¿Y ahora qué claves para superar una ruptura? Este libro cómo surge, Juan, lo, lo recordamos también Aunque ya el año pasado lo hablábamos Sí, bueno, el libro nació, como comenté, a raíz de una ruptura que tuve, llevé muchos años con una persona y, como he dicho, en el 2012 eh, fue cuando ocurrió, entonces, no sé, se me ocurrió que tenía que descargar todo, digamos, mi tristeza y mi frustración de alguna manera y una amiga psicóloga pues me recomendó que, que lo escribiese. No me dijo que hiciera un libro, pero sí me dijo que había que escribir para soltar toda esa rabia, ¿no? Y bueno, se me ocurrió un día que, que podía hacer un libro que le, vendía bien a muchos, que le vendía bien a mucha gente, porque desgraciadamente el tema de la ruptura está muy de moda, hay uh -huh. muchísimas rupturas. Y bueno, pues yo fui haciendo cosas para superar ese, esa etapa tan dura, que claro, ahora vamos a hablar de ello y, y demás. Y me di cuenta de que, oye, pues esto le podía servir a mucha gente. Entonces lo que decidí fue escribir un libro, uh -huh. saqué el libro... Y bueno, la verdad es que tuve suerte porque empezó a tener repercusión, empezó a tener éxito y de hecho, a día de hoy, pues se sigue vendiendo más. Juan, si te puedes mover un poquito, que parece que tenemos la cobertura un poquito regular y antes, sí. y antes la teníamos bueno, un poco mejor. Si puedes perfecto. moverte un poquito, pues mejor. Bueno, pues analizamos el libro. Muy bien. Las etapas después de una ruptura, Juan. Pues mira, eh, las etapas después de una ruptura, yo en el libro las he catalogado en varias, ¿no? Eh, la verdad es que hay muchas. La primera es el shock. Yo lo he llamado en el libro el shock. El shock significa que cuando llevas tanto tiempo con una persona, como me pasó a mí, eh, de repente no te suelen avisar. O sea, la persona que está contigo y por el motivo que sea te quiere dejar, nunca te avisa. O sea, nunca te nunca te lo dice, sino que un día de repente desaparece. O te deja o se va con otra persona. Y entonces eh, lo que se te produce es un shock. Un show de que, bueno, te quedas eh, impresionado o impresionada, porque el libro es para todo el mundo, que hay que decirlo. Sí. Te quedas impresionado porque dices, bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí? Es como que no te lo crees, ¿no? Es como es como te estás en estado de shock de no me puedo creer que esta persona, que hasta ayer mismo me decía que me querías, de repente eh, desaparece y me deja. Eh, la segunda etapa, pues, eh, se produce una especie de negación. No puede ser, o sea, tú dices, esto no puede ser. No puede ser que esta persona me estoy dejando, si llevamos tanto tiempo juntos y si hasta ayer mismo estábamos tan felices. Luego, otra etapa es la rabia, te entra rabia, eh, o sea, te enfadas, porque piensas que incluso es culpa tuya, o que algunas veces será culpa tuya, otras veces no. Pero bueno, no se trata de buscar culpables, sino se trata de que eso te enfadas, ¿no? Te sientes enfadado o enfadada, ¿no? Con lo que ha pasado. Luego, la otra etapa es lo, eso mismo, los culpables, intenta de buscar quién es el responsable de que se haya terminado que si sí fui yo, que si sí ha sido ella, que si sí han sido otros, otras, y, y luego ya entramos en las últimas etapas de esta, de esta ruptura que es la tristeza. Una vez que te ha pasado toda esta ira y toda esta todo este enfado, te empieza a entrar la tristeza y la tristeza es pues que claro empiezas a recordar todo lo que hacías con tu ex pareja, a dónde ibas, ...y las cosas que compartías y, y, y te tienes te bajo. Es el bajón que yo digo. No es como una es una depresión. De, que te, te encuentras mal, te encuentras muy triste y ya después pues la última etapa es ya resignación eh, resignación que es que, bueno, pues va pasando el tiempo te das cuenta de que tu pareja pues no vuelve o está con otra persona, que es todavía peor y que suele pasar desgraciadamente casi en todos los casos y no te queda más remedio que seguir adelante tu vida y te tienes que resignar y tienes que decir, pues nada no me queda otra que, que ir para adelante que seguir yo solo o sola y, y aceptarlo Uh -huh. Esas son las etapas Pero esto tiene un ciclo, ¿no, Juan? Sí, eh, el ciclo eh, Cuando tienes la ruptura eh, Es una de las cosas que me di cuenta Cuando me pasó a mí Y lo llamé lo llaman en el libro el ciclo El ciclo significa que Cuando tienes una relación larga Con una persona como me pasó a mí eh, Claro, durante un año Vas pasando de todo con esa persona Es decir, eh, pasas la Navidad Después pasa la Semana Santa Pasa el rocío, pasa el verano, las fiestas, las ferias, los cumpleaños, en fin, todo lo que nos va pasando durante el año, todo lo que vamos viviendo durante el año, ¿no? Entonces, eh, eso lo llamo el ciclo en el sentido de que cuando te deja esa persona y llega el año siguiente, todo eso lo va repitiendo de nuevo, porque, claro, evidentemente todo el mundo… Puede por ejemplo en Semana de Santa pues todo el mundo vamos a ver o casi todo el mundo no eh, vamos a ver las procesiones después Navidad pues todo el mundo cena con la familia eh, cuando llega tu cumpleaños lo celebra entonces claro como eso lo hacías antes con tu pareja y de repente ya no está contigo esa persona pues al año siguiente sobre todo se convierte en muy duro porque es eso es un ciclo donde ya tienes que pasar todo lo mismo que pasabas con tu pareja pero sin él o sin ella y entonces el ciclo es que cuando ha pasado el primer año que has vivido todo eso sin esa persona, es cuando ya te empiezas a mentalizar realmente y a dar cuenta de que ya se terminó. Es como un duelo, ¿verdad? Por lo que estoy oyendo sí. sí, sí, es, es un duelo. Es, es que suena un poco fuerte decirlo. Sí, pero... pero es casi como si se te hubiese muerto alguien eh, que tú querías. Porque estás muy mal, lo pasas muy mal, estás muy triste, no tienes ganas de nada... ...yo eh, desgraciadamente yo llegué a perder bastante peso... ...yo me quedé muy delgado... ...o sea estuve casi casi al borde de la anorexia, fue terrible... ...y me di cuenta de que oye... ...que no me podía estar autodestruyendo... ...por eso hice el libro... ...es una especie de mensaje de... ...si te ha dejado tu pareja... ...a ver que el se pasa muy mal... ...y es una etapa muy dura... ...pero no te puedes hundir... ...no te puedes autodestruir... ni no puedes ni dejar de comer... ...ni dejar de salir, la vida sigue... ...y hay que pensar que eso lo digo siempre todo el mundo que oye que antes de conocer a tu pareja, que la vida ya la vivías, que ya eras feliz, ya salías con tus amigos o, o ya hacías tu vida normal. Entonces, que cuando la dejas a tu pareja, tienes que pensar que puedes volver a seguir viviendo. Que es difícil, es triste, cuesta trabajo, pero una vez que se te pase todo, dices, Les, si no pasa nada, por no estar con esta persona. Y luego hay otra parte donde idealizamos a Les o a la ES. Sí, totalmente. Eso es otra de las cosas que otro grandísimo error que yo siempre digo que todo lo que pongo en el libro el primero que lo reconozco que lo he hecho he sido yo. El, el tema de idealizar eh, es bastante equivocado porque no sé por qué tendemos a pensar que la otra persona con la que estamos y que queremos es perfecta eh, porque es que me encanta porque es muy guapo, es muy cariñoso, es muy simpático es, es como que no le vemos ningún defecto O ella. Es maravillosa es súper cariñosa. A ver... ...todo el mundo tenemos defectos... ...y no se trata ahora tampoco de fijarnos en los defectos... ...pero no tenemos que pensar que la que nuestra pareja... ...es perfecta porque no lo es... ...pero ni ella o él ni nosotros tampoco... Uh -huh. ...entonces idealizar es un gran error... ...porque es como que la persona con la que estamos... ...es maravillosa... ...y es el hombre o la mujer de nuestra vida... ...que puede serlo... ...pero tiene sus fallos como nosotros tenemos los nuestros y no debemos pensar que todo siempre es de color de rosa y todo es una maravilla, porque no es así. O sea, ni realizar ni tampoco quedarnos solo con lo que tiene malo. Un poco hay que ser realista y saber que, oye, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo el mundo. Entonces, en este punto en el que estamos, Juan, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, cuando tenemos una ruptura, lo primero que hay que hacer, como he dicho, es... Eh, ...asumirlo y asimilarlo lo antes posible. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando la tuve... Eh, ...me senté aquí en, en mi habitación... ...y me hice una especie de autotest. O sea, yo mismo me preguntaba cosas y me respondía... ...razonando, y pensaba... ...a ver, en mi caso fue porque... ...bueno, eh, me dejó por otra persona, que es lo habitual... ...y yo me preguntaba... Eh, eh, ...¿me ha dejado por otra persona? Eh, ¿Merece la pena seguir con alguien así que me ha cambiado por otro? Y decía no... Eh, esta persona me ha demostrado que le importo, tampoco. Eh, con esta persona hubiera tenido un buen futuro, tampoco. Es un poco autoconvencerte de que, oye, de que si te ha dejado por otra persona no merece la pena. Es que yo le quiero, es que yo llevo mucho tiempo con él o con ella. Sí, pero tenemos que ver las cosas como son. Es decir, tenemos que ver la realidad como es, no como queremos nosotros que sea. Entonces hay que convencerse de eso. Esa es una de las primeras cosas, que es, eh, ...asumir la realidad... ...y ver lo que es... ...o sea, no lo que queramos que sea... ...sino lo que de verdad es... ...otra de las cosas... Eh, lógicamente, pues... ...salir es el clásico... ...no te puedes quedar en casa... ...porque cuanto más te quedes en casa... ...más te vienen los recuerdos... ...más te hundes... ...más te agobias... ...más triste te pones... ...entonces hay que salir... ...hay que... ...hacer cosas diferentes... Y yo, por ejemplo, que he comentado que, ...que soy fotógrafo también... ...yo, cuando estaba con esta persona... Yo no era fotógrafo, yo no tenía ni idea de fotografía. Sí. Y yo cogí, y no sé por qué se me ocurrió, empezaba a hacer fotografía para distraerme y al final se ha convertido también en mi trabajo. Y yo me, me acuerdo que cogía mi cámara de fotos, me perdía por ahí a hacer fotografía y mientras estaba haciendo fotos no me acordaba de ella, o muy poco. Y encima volvía a casa con trabajos fotográficos buenos. Entonces, hacer otras cosas, apuntarse a aficiones, a gimnasio, a lo que sea, a lo que le gusta a cada uno. Entonces, eh, también es muy importante eso, salir y, y hacer otras cosas diferentes. Y luego, pues, oye, pues si te apetece también conocer a gente, pero no tiene por qué ser en plan de estar con él o con ella. Conocer de, no sé, salir con los amigos, que te presenten a otra gente. En fin, eh, tienes que salir de la burbuja en la que estabas metido y darte cuenta de que se, la vida sigue adelante y que se pueden hacer muchas cosas y que esa persona no esté contigo no quiere decir que no puede seguir con tu vida. Y estas son algunas de las cosas. En el libro vienen muchas más de lo que hay que hacer, pero las más importantes, digamos, serían esas. Uh -huh. Pero ahora está la, la otra parte. ¿Lo que no tenemos que hacer, Juan? Pues lo que no hay que hacer es, evidentemente, en primer lugar, como he dicho, quedarte en casa. O sea, ponerte a ver los vídeos, las fotos, todo eso lo único que hace es hundirte. O sea, retrasar tu curación. Si tú te pones en casa a ver los vídeos con tu ex o las fotos lo único que te va a pasar es que te va a entrar pena porque te vas a poner a recordar, te vas a poner a revivir aquellos momentos que erais felices y ya no lo sois, porque ya no estáis juntos. O sea, eso prohibido totalmente. Eh, espiarle en las redes, que si en el Facebook, que si el WhatsApp, que si... O sea, tampoco. Eh, perseguirla sí. o perseguirle por la calle, que si lo ves, ponerte a ver dónde va venga a preguntarle dónde está O sea, todas estas cosas, eh, lo único que hacen es ...retrasarnos, curarnos... ...nosotros lo que nos interesa es cuando nos deja ...es curarnos, como si tuviéramos una herida... Eh, y, el, ...y para curarnos... ...no podemos hacer esas cosas... ...porque eso lo que hace es al contrario... ...eso es, lo que hace es reabrir la herida... ...y empeorarla, ¿no?... ...entonces, eh, pues nada, hacer esas cosas... Eh, ...tienes que... ...otra de las cosas que no hay que hacer... ...ponerte a mandarle mensajes... O, ...o a llamarla, o escribirle... Mm. ...yo siempre he pensado que cuando alguien te deja... Si no te llama, si no te escribe o si no te busca, es porque no quiere y no le interesa. Porque tu pareja cuando te deja, o tu expareja ya en este caso, sabe perfectamente cómo encontrarte, dónde estás, cómo llamarte, cómo verte y cómo localizarte. Y si no lo hace, es porque no, no quiere. Entonces siempre pregunto a la gente, ¿y para qué quieres a tu lado a una persona que te ha demostrado que no quiere estar contigo? Entonces, eh, eso es importante tenerlo en cuenta ¿eh? y, y hay que hacerlo. Y luego otro gran error que no se debe hacer, que hace mucha gente, es, eh, bueno, el como se llama esto, el rey muerto, rey puesto, que es, bueno, pues ahora me voy a buscar a otro a otra para intentar darle celo, para ver si vuelve o lo que sea. Yo nunca aconsejo eso, en primer lugar, porque no estás preparado o preparada para otra relación, y en segundo, porque no te va a funcionar. O sea, ni te va a funcionar con la persona esta nueva, ni vas a hacer que tú vuelvas. Entonces, grandes errores que hay que, que, hay que cometer. Y, y bueno, por supuesto, tampoco hay que dejar de lado a los amigos, porque en, estos, en esos momentos, precisamente cuando más falta te hacen. Así que estos serían algunos de los consejos que, como digo, vienen más en el libro, pero más importantes eh, A rey muerto, rey puesto, también tenemos que tener en cuenta, Juan, que podemos hacerle nosotros mismos daño a otra persona, que puede sufrir al mismo tiempo lo mismo que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Claro, evidentemente. Eso además me parece una falta de respeto. Sí. Me parece además ser muy egoísta y me parece muy feo que tú ahora cojas a otra persona y la utilices para mmm, intentar dañar a tu ex o para intentar convencer a tu ex. O sea, con eso estás demostrando que eres egoísta y que solo piensas en ti, en tu felicidad, en tu bienestar. Y la otra persona es eso. Una persona no es un juguete. Tú no puedes decir, no, yo me voy a poner a tontear con este o con esta para ver si Mier me echa cuenta. Y ahora si Mier vuelve conmigo, yo a la otra persona la largo. O sea, como mújate, como ya no me importa, o ya no me interesa, o ya no me hace falta, me parece muy mal. Y aparte que no, que no, no se puede ni debe estar nunca con otra persona si todavía tienes a tu ex en la cabeza. Porque no va a funcionar seguro. ¿Debemos borrar todo el rastro del pasado, Juan? Yo soy muy partidario de que sí. Porque Ajá. yo siempre digo que mantener las fotos y los vídeos de una persona, hay gente que dice, bueno, pero es que forma parte de mi vida y esto no tengo por qué borrarlo. Bueno, sí, en parte sí. Eh, es verdad que, por ejemplo, yo tengo el, en la boda de mi hermano, pues estaba mi ex conmigo y en el vídeo sale mi en la boda. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a borrar el vídeo de la boda de mi hermano porque sale ella? No, evidentemente. Pero lo que sí que no voy a hacer va a ser ponerme a verlo, ni tampoco, eh, como hice en su momento, pues lo que hice fue borrarlo todo porque yo para qué quiero las fotos y vídeos que tenía con ella no sirve ya de nada ya pasó hace ahora mismo ha pasado ya hace mucho tiempo muchos años y que yo siga teniendo eso lo veo absurdo es que no sirve de nada ya cada uno tenemos su vida hace mucho tiempo aquello ya pasó ya forma parte del pasado y que tú mantengas todo lo que tienes con tu ex si ya no vaya a volver mal. es que no, no sirve yo siempre he dicho poniendo un ejemplo así un poco raro esto es como si te vas a la tumba de tu abuela y te pones a llorarle todos los días. A ver, lo entiendo que lo hagas, porque está muy triste. Pero desgraciadamente eso no va a hacer que tu abuela vuelva. Entonces, no estoy diciendo que no se vaya, por supuesto, hay que ir a verla, ponerle flores, lo que quiera Pero que no podemos aferrarnos a algo del pasado que ya terminó. Porque eso no va a hacer que nosotros hagamos que eso vuelva. Y como no va a volver, nosotros tenemos que seguir para adelante, porque la vida es seguir hacia adelante. Nunca es ir hacia detrás. Entonces, queramos o no queramos, tenemos que asumirlo, tenemos que aguantarnos y tenemos que tirar para adelante. Entonces, mantener ahí las cosas de los ex sinceramente no sirve de nada. Y otro de los capítulos que también figuran en tu libro es una pregunta, ¿volver con mi ex? Pues yo siempre recomiendo que no, no. porque mmm, siempre digo que cuando una relación se termina, es porque ya tenía suficientes indicios de que se tenía que terminar. Eh, desgraciadamente, como he dicho antes, la mayoría de los casos es por infidelidad, o sea, por cuernos, vamos. Sí. Y claro, una persona que te deja que, o te cambia por otra en este caso, como he dicho, es que ya se ha roto todo, se ha roto la confianza, se ha roto la, la armonía y volver con una persona que ya te engañó, te mintió y te cambió una vez, ya no va a volver a ser lo mismo. Entonces eso ya no hay manera de... Ya se ha roto esa unión que había, esa, esa percepción, ¿no? Y yo siempre digo que volver no, por eso, porque es que, pero no es por rencor, sino porque ya no es lo mismo de antes. Cuando se rompe una relación y se pasa un tiempo que no se están juntos, todo se enfría, todo se, digamos, se vuelve diferente. Y ya, y volver con esa persona, como la relación no tenga continuidad, la relación ya no, no funciona. Yo no he vuelto nunca con ninguna, no es por hacerme aquí el rencoroso, sino es que por eso. Yo creo que cuando ya se terminó es porque se tenía que terminar. Y yo he pensado siempre, bueno, volver ahora con, con alguna de mis ex, ¿para qué? Si ya ya aquello cambió y cada uno tiene su vida. Yo pienso que si realmente la relación merece la pena, nunca se rompe. Y si se rompe, es porque ya tenía que romperse. Uh -huh. Además está esa losa que va a pesar siempre si vuelves con tu ex, la infidelidad. Que ya no te vas a fiar de esa persona, ¿no? Hombre, totalmente. Es que date cuenta de que si te cambia tu ex pareja por alguien... ...es que ya vives con la intranquilidad de... ...es que si ya me lo ha he hecho una vez... ...me lo puede hacer cualquier día... ...es lógico y además que yo por lo menos... ...soy de los que no perdono eso... ...yo a mí que una persona me cambie por otra... ...sin motivos, ojo... ...porque si ha sido que yo no lo he echado cuenta... ...o yo no la he querido... ...o yo... entonces sí... ...pero si no ha tenido motivos... ...y de buena a primera me cambia por otra... ¿qué quieres que te diga? Pero digo, mira, me parece no solo que me falta el respeto, sino me has demostrado que no te importo. Y yo lo he dicho antes, ¿para que quiero a mi lado a una persona que me ha demostrado que no le importo? Entonces, yo creo que cuando estás bien con una persona, no tiene por qué haber engaños, ni mentiras, ni nada. Ya lo comentaremos en la semana que viene en mi siguiente libro, el tema de mantener de la pareja. Pero, sinceramente, yo creo que cuando una persona te engaña con otra, es porque no quiere seguir a tu lado. Entonces, ¿volver para qué? ¿Para que otro día vuelva a hacer lo mismo y se le vuelva a ocurrir lo mismo? Pues mejor que no. Uh -huh. Y Juan, también hay que preguntarnos si la expareja era una persona tóxica. Bueno, el tema de las personas tóxicas, eh, desgraciadamente, es algo que está muy de actualidad. Eh. Yo he tenido también la mala suerte de conocer a algunas personas que han sido tóxicas. Las personas tóxicas... Eh, ...hay que tener cuidado con ellas, porque son personas problemáticas... ¿eh? ...son personas que primero son muy egoístas, porque solo piensan en él o en ellas ...son personas que te intentan cambiar... ...personas que quieren o sea que quieren estar contigo, pero si tú eres como ellos quieren... ...es decir, yo quiero estar contigo, pero tú tienes que vestir así... ...tienes que comportarte así, y tienes que ser de esta manera... ...si no, pues protestan, nada más que te ven fallo eh, solo quieren que seas de una manera... Una relación con una persona tóxica, yo siempre digo que hay que huir de eso cuanto antes, porque es una relación llena de problemas, llena de enfados, de discusiones, de, de malos rollos y una relación que no va a funcionar nunca. Yo ya digo que cuando he conocido a alguien así, lo único que he tenido ha sido problemas, discusiones, eh, desacuerdos malestar me ha hecho incluso sentir como que, que yo no valía nada o como que yo me equivocaba siempre y eso es lo peor que, que te puede pasar. Y una persona tóxica es alguien que arrastra cosas de su pasado que no ha superado, o que le han dejado, o que le trataban mal, o que le gritaban, o que... Y ahora lo que hace es trasladarlo con la siguiente persona. Y, y desde luego, pues ya digo, hay que tener mucho cuidado. Tú tienes que pensar que, bueno, te gusta alguien de verdad, tú le respetas, le, le cuidas, le tratas bien y, y ves más cosas buenas que malas. Una persona tóxica es todo lo contrario. No te respeta nada, te trata mal, te ve como lo peor, te acusa de todo, tú eres el culpable o la culpable de todo y eso en la vida puede ser una persona que te quiere de verdad. Juan, ¿esto podríamos trasladarlo también al ámbito de la amistad? Sí, por supuesto, en la amistad ¿San? también ocurre. ¿eh? Ocurre en la amistad... Ocurre en la familia incluso, no solo en la pareja, ocurre incluso en el trabajo, con, con jefes, con compañeros, con todo. Desgraciadamente sí, está en todas partes. El tema de, la, de las personas tóxicas existe en, todo lo, en todos los ámbitos. Y hay que tener mucho cuidado, porque es que son personas que te intentan hundir y machacar psicológicamente. Y eso es peligroso, porque hay gente que incluso ha llegado a, a tener problemas, problemas psicológicos por eso. Porque la otra persona... ...le ha hecho creer que no vale... ...y se lo ha terminado creyendo... ...entonces por eso digo que... ...mucho cuidado con ese tipo de personas... ...que se intente siempre... ...intentar siempre apartaros de ellas... ...porque es que... ...vamos, este hace la vida imposible... ...pues intentaremos apartarnos de esas personas tóxicas... Eh, ...Juan, como conclusión... ...un poquito de todo esto que hemos hablado... ...bueno pues... ...yo lo que le puedo decir a todo el mundo... ...que esté pasando por una ruptura... Lo primero es que no se preocupen, que yo entiendo que están pasándolo muy mal, que sé que es una etapa dura, que es muy dura, yo lo pasé muy mal. La verdad es que estuve casi un año hundido en el pozo, pues llamarlo de alguna manera. Pero mira, hoy vuelvo a estar tranquilo, feliz, contento, a gusto. Mi consejo es ese, que no se preocupen, que piensen que la vida sigue, que ya, ya vendrá alguien mejor, que tengo por ahí otro capítulo en el libro… ...que dice eso, que siempre hay alguien mejor... ...seguro que llega una persona que les querrá más... ...que le respetará más... ...y que les ayudará más incluso a ser mejor... ...que no pasa nada... ...que sí. se puede seguir adelante... Que, ...que en esta vida no siempre todo funciona... Ni, son, ...ni siempre todo va bien... ...que una ruptura no es el fin del mundo, ni mucho menos... ...una ruptura al revés, te enseña muchas cosas... ...a mí me enseñó muchísimas... ...te hace crecer, te hace mejorar... ...y que oye, que no pasa nada, que salgan que no dejen de comer, que no dejen de salir, que no dejen de disfrutar de la vida, que la vida hay que disfrutarla, porque no sabemos cuándo va a ser el último día que vamos a estar aquí. Y que si esa persona no te ha querido, no te ha valorado y no te ha respetado, no te preocupes, que ya llegará alguien que lo hará mucho más y mejor que tú eres. Juan, se me ocurre una última pregunta antes de terminar. Eh, tenemos que perder todo tipo de contacto con esa persona, porque tenemos que tener en cuenta también que a lo mejor vivimos en el mismo pueblo, ...y nos podemos encontrar eh, habitualmente a esa misma persona. Bueno, eso es complicado porque si, si es el caso de que tienes un hijo en común con esa persona... ...perder contacto va a ser muy difícil. Pero vamos a suponer que hablamos de alguien que no tiene niños y ni demás. demás... ...y aunque vivan en el mismo pueblo como tú dices... Mmm, ...yo creo que se puede hacer perfectamente. Es que yo creo que si alguien te ha dejado y te ha estado de su vida... ...y te ha cambiado como hemos dicho y demás... Yo creo que tú tienes derecho también a rehacer tu vida y tienes derecho a no querer saber nada de esa persona ni que esa persona sepa nada de ti. ¿Y si está en el mismo pueblo? Bueno, eh, yo creo que el pueblo es de todos. Eh, por pues el pueblo puede pasear cualquiera y el que viváis en el mismo pueblo no, no te impide que tú puedas seguir haciendo tu vida. Y el perder el contacto, hombre, desde luego si te ha dejado de mala manera por otra persona y, y no ha sido una ruptura buena, que no suele serlo, porque si no no se terminaría, ...por supuesto que, que puedes convivir en el mismo sitio y, y no hay ningún problema... ...es que yo creo que la gente que cuando rompen con una persona se van... ...yo no me fui de la ciudad cuando terminé... Uh -huh. ...es que yo pensé, bueno, yo puedo seguir mi vida y no tengo por qué irme... ...si, si te encuentras a esa persona por el pueblo, pues no pasa nada... ...tienes que actuar como, pues como si no la conocieras o, o como si estuvieras en otro sitio... ...y nada más, no pasa nada, la vida sigue... ...para todo y para todos... Juan, te lo decía por aquellos de ojos que no ven corazón que no siente ...más o menos... Sí, sí es, verdad que, es verdad que si no te encuentras a tu ex cuando estás mal... ...por la ruptura es mejor... ...pero yo creo que, mira... ...comentándote así rápido también que lo comento en el libro... Sí. Eh, ...yo creo que en realidad es bueno que sí si te encuentres a esa persona... ...porque yo por ejemplo... ...cuando me dejó mi ex... La, ...la del libro que estoy hablando hace tantos años ya... ...hace ya por lo menos ocho años... Yo iba mucho con ella a un parque de aquí de la ciudad y yo en principio pensé que no iba a ir al parque más porque me recordaba mucho a ella. Pero hice lo contrario. Dije yo voy a ir al parque a partir de ahora mucho más de lo que iba antes sin ella para que cuanto antes me mentalice de que esto se ha terminado. Y es lo que hice. Me fui al parque y los primeros días lo pasé mal. Estaba muy agobiado porque me acordaba mucho de ella. Pero oye, se me fue pasando y yo ya voy al parque tan tranquilo y ni me acuerdo de ella entonces no es malo que te lo encuentres a esa persona al revés, cuanto antes te mentalices de todo, mejor así lo superas antes Pues nos quedamos con esto Juan, la semana que viene hablamos de cómo mantener la pareja, me dijiste, ¿no? Sí, hablaremos de, de mi otro libro y aprovecho para comentar quien esté interesado en mi libro sí. o en mis libros comentar que están a la venta en, en Amazon, en la página web de Amazon eh, a un precio bastante razonable eh, todos el libro que la semana que viene como bien dice hablaremos del siguiente yo recomiendo este libro porque no solo porque lo haya escrito yo que suena muy mal de estilo sino porque bueno la gente mucha gente que lo ha leído me dicen que realmente les ha ayudado les ha servido y oye pues eh, si se está vendiendo mucho creo que por algo será no entonces todo el mundo que esté pasando por una ruptura y lo esté pasando mal pues le recomiendo que lo lea, que por lo menos le va a distraer seguro y le va a ayudar, porque así, mientras lo está leyendo, no está pensando en, en las parejas. Y nada, pues eso lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier librería también se puede pedir, y bueno, pues espero que les guste, les ayude y les sirva. Y no solo porque lo has escrito tú, como bien decías, sino porque lo has vivido, Juan, y has aprendido de, tu, de tus propios errores yo puedo asegurar que todo lo que cuento en el libro es absolutamente real, que no me he inventado nada, no he exagerado nada y bueno, de hecho en mi libro hay cositas que cuento que son de mí, de cómo pasaron con ella o de vivencias que tuve y bueno, pues lo cuento son solo algunos algunas pistoladas que tampoco voy a contar mi vida sí, sí, sí. claro, no le interesará a la gente lo que me pasó pero sí para que el que esté leyendo el libro se dé cuenta del por qué lo estoy contando y de la manera que lo estoy contando, ¿no? Entonces, ya digo, qué mejor persona que decirte cómo superó una ruptura que alguien que lo ha pasado. Y por eso lo cuento en el libro, para que la gente que lo lea eh, sepan que lo que estoy diciendo es porque ya pasé por ahí. Pues muchísimas gracias, Juan. Y la semana que viene, pues de nuevo volvemos, en este caso, como decimos, analizando tu segundo libro, en este ciclo que hemos eh, formado aquí en, en el programa Terraza de Verano de Radio Futuro. Muy bien, pues muchas gracias. gracias a vosotros por invitarme, un placer y nada, un saludo para todos, que no paséis mucho calor y nos vemos y nos encontramos de nuevo aquí la semana que viene. Un abrazo para todos. Un abrazo Juan, hasta la semana que viene.